Mi nombre es Karina y tengo 13 años. Hola, me llamo Renata. Tengo 10 años. Hola, me llamo Maite. Tengo una. 9... Es síndrome de Morsier, displasia septoóptica con hipoplasia en los nervios. Los síntomas ópticos. Ópticos que tengo son. Eh, falta de hormona del crecimiento, baja visión, no tengo eh, visión periférica, piel reseca, eh, también no puedo controlar la temperatura de mi cuerpo, me cuesta desplazarme bien y debido a las medicinas que tomo, mis dientes han sido afectados y no puedo masticar bien ni cerrar bien la boca. Y tengo síndrome de morpio. Oh. muy rara eh, ya sé que muchos de ustedes están preguntando qué es lo que pasa lo que pasa es que son unas unas maquinitas que recogen basura de tu cuerpo y esas se llaman enzimas yo no produzco esas enzimas y esas me las ponen cada 15 días en un suero me pican las, y, me, y me ponen un tratamiento ultravenoso y ahí se pasa el medicamento y ahí están las enzimas. También hay síntomas que se presentan cuando tienen síndrome de morfio. Por ejemplo, estatura baja, tórax abultado. Deformidad de los huesos, por ejemplo, en las manos, en los pies, y dificultad para caminar. También afecta órganos internos, como por ejemplo el corazón, el hígado y los pulmones. Tengo HHT. Algunos síntomas son que a veces sangro mucho por la nada. Los brazos sanguíneos sean tan fuertes como los de los demás. Mis hobbies son cantar, bailar, leer, dibujar, tocar el violín y leer. Dibujar, pintar, jugar videojuegos con mis primos, ver y YouTubers y también me gusta hacer videos para YouTube. Acá atrás tengo dibujos que le hice a mi papá y la verdad es que sí me salen bien. Me gusta mucho leer. Estoy leyendo unos libros de Harry Potter. También me gusta mucho jugar con mi hermana e ir al cine. ¡Ah! También las matemáticas. ¿Desplazarme bien? Eh, pues... Me ha costado mucho el razonamiento matemática, pero me he esforzado y trato de esforzarme para poder estar bien y entender las matemáticas. Lo que puedo hacer es bailar, ser feliz, sonreír, vivir y eh, pues correr. No puedo saltar, no puedo los los cordones, los botones, también no puedo caminar muy rápido ni correr, tampoco puedo hacerme marometa y, y alcanzar cosas de arriba y esta ayuda lo que sí puedo hacer es hacer videos pintar cantar lo que no puedo hacer por la presión del agua, eh, no puedo estar en vuelos muy largos porque también hay presión y no me conviene, pero sí puedo. Lo que pasa es que no puedo estar con ropa blanca porque al final la termino manchando. Quiero ser cantante, violinista y escritora. Tener mi propio canal para que le den like. Y también me gustaría tener mi propia empresa. Lo que me gustaría ser el mayor es ser científica para descubrir medicinas para curar a la gente e investigar. Pero antes que todo, se amara a sí misma y siempre fuera feliz. Que luchara por sus sueños y que siempre se esforzara y agradeciera lo que puede hacer y lo que no, pues que lo trate de hacer. Y que a pesar de que la sociedad discrimina mucho a las mujeres y a los que tienen discapacidad, que siga adelante y que no le importe lo que digan los demás. Si alguien se llega a burlar de él o de ella, que es mejor que los ignore? También... Que cuando vayan a su tratamiento, lo mejor es que se distraigan con otra cosa y que tomen